nombre? Mi nombre es Jaime. Jaime, ¿cómo te convencieron para que vinieras a traer a tu hijo a John Fest y lo dejaras entrar solo a la feria adolescente más grande de Latinoamérica? Pues créanme que eso fue una odisea porque todo el tiempo mantuvieron pues que presionándome que vamos al John Fest que yo vamos al John Fest y pues eh, ese ser uno como el papá cacueta, ¿no? Y pues finalmente vinimos, me pareció bonito el evento, muy controlado, eh, la seguridad muy impresionante, o sea, por ese detalle muy bonito el, el evento. ¿Te comunicando con tu hijo durante sí, claro, el evento? Claro, claro, adentro. ¿Y qué te decía? Me decían que no, algo mejor dicho, mejor que cualquier otro evento. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, ¿Tú recomendarías a tus papás que, vinieran, que dejaran que sus hijos tuvieran claro, esa experiencia? Que es porque cuentan con la seguridad y finalmente pues eso es lo que uno espera de sus hijos, ¿no? El control. Y pues que no se salga de las manos, ¿no? Ok. ¿Hay medios de comunicación, emisoras como la W Radio que están diciendo que este es un evento que realmente no funcionó y que no fue divertido para los chicos? No, ¿tú? realmente, realmente mira que yo he estado aquí muy pendiente y los, los pelados salen muy contentos, salen no, pues, maravillados. Porque pues, de todas maneras no solamente como tal el concierto, no, sino otras actividades que tienen ellos, ¿no? uh -huh. pues, Vale, medio? muchísimas gracias. Ok.